Bueno, vamos a ver la plataforma Moodle para saber cómo subir los planes. Para eso tenemos que entrar al portal que es www.maristas.org.mx Una vez que ingresamos en el portal vamos a buscar trabajo en línea, damos clic y vamos a entrar en plataforma Moodle. Ahí viene el título de Planeación Institucional 2016-2021 y vamos a dar clic. Para entrar nos pide el usuario y contraseña. Recuerden que estos datos ya se les enviaron por correo. En caso de que no los tengan, se pueden comunicar conmigo. Una vez que ya anotamos los datos, le damos clic en Entrar. Y aquí ya estamos en la plataforma, van a ver que está en cuatro módulos, está uno general, está uno que dice plan estratégico y táctico, plan de formación y planes operativos. Primero vamos a ver el general, aquí vamos a encontrar tres carpetas, la primera de ellas es formatos 2016-2021. Aquí vienen los formatos para este ciclo escolar, está el formato de plan de formación, Está el de los planes operativos y está el plan estratégico y táctico, está en Word o en Excel, cualquiera de los dos pueden utilizar. Para regresarnos a la página principal le damos clic en planes y vamos a entrar a la siguiente carpeta que es el manual de planeación para instituciones educativas. Les recuerdo que este manual fue el que se dio a conocer en el encuentro de directivos volvemos a regresar y vamos a ver la última carpeta que es el plan de gestión directiva en, este, en esta carpeta van a encontrar tres archivos, está la carta de invitación, está el análisis de aspectos y está el formato del plan de mejora, cualquiera de estos archivos que estén en estas carpetas ustedes le dan clic y así lo van a bajar. Ahora, para subir los planes, vamos a ver el ejemplo con el plan estratégico y táctico. Vamos a dar clic en Plan. Y aquí viene Añadir un nuevo tópico. Damos clic. Y va a aparecer esta pantalla. Donde nos pide el asunto. En Asunto vamos a poner el nombre completo de la institución. después en mensaje pueden poner la palabra que ustedes gusten después nos bajamos y vamos a archivo adjunto vamos a dar clic nos va a desplegar esta pantalla damos clic en seleccionar un archivo y ahí vamos a nuestro escritorio a buscar la planeación una vez seleccionado el archivo le vamos a dar subir este archivo damos clic y nos aparece aquí en pantalla cuando ya esté aquí damos clic en enviar al foro y esto quiere decir que nuestro plan ya está en la plataforma para regresar damos clic en planes y de esa misma forma vamos a subir el plan de formación Aquí viene, añadir un nuevo tópico. Vamos a poner el nombre completo de la institución. La palabra que ustedes quieran. Y nos vamos otra vez a archivo adjunto. Damos clic y seleccionamos nuestro archivo. Recuerden que pueden subir archivos en Word, en Excel o en PDF. Cualquiera de los tres formatos lo pueden subir. Y le damos en enviar al foro. Nos regresamos a la principal. Y acuérdense que los planes operativos están divididos en tres. Está la coordinación académica, incluye el académico, el de inglés y el de computación. Está el psicopedagógico y está el de coordinador de pastoral. Vamos a ver el ejemplo con coordinación académica. Damos igual clic en añadir un nuevo tópico. Ponemos el nombre completo del colegio. Y a este le vamos a poner que es académico de inglés y computación. O pues si nada más fuera académico, nada más le ponemos académico. Y subimos el archivo. Si queremos subir otro archivo, damos clic en agregar y volvemos a seleccionar el otro archivo. Una vez que estén aquí en la pantalla, le damos enviar al foro. Y de esta forma nuestros planes ya están en la plataforma. Nos regresamos a la principal y así terminamos de subir cada uno de los planes. Recuerden que los planes los tienen que subir a más tardar el 8 de julio. Una vez que hayan terminado de subir los planes es necesario dar clic en salir.